En este video te voy a enseñar cómo hacer el efecto ojos fantasmas usando Photoshop, así que empecemos En la descripción de este video les voy a dejar las dos fotos, que será el flare y será el, la, el modelo a descargar Así que primeramente vamos a crear una nueva capa y en esta capa vamos a ponerle su pincel, su modo de color blanco Sí, que es este, un color blanco Y tenemos que Ponerle ya. Ahora sí, vamos a tener que pintar Todo el ojo Sí, un poquito todo el ojo aquí así ya. Y vamos a De una sola pintarle el otro Que va a ser este Muy bien Y aquí tenemos hecho esto Primeramente vamos a nombrarle el ojo como ojos 1 y aquí vamos a convertirle esto en un objeto inteligente con esto logramos que cada filtro que nosotros pongamos podemos editarlo a nuestra conveniencia un poco más después vamos a duplicarle el ojos 1 y aquí vamos a ponerle eh, solamente ojos 2 ya vamos ahora ahora a la capa ojos 1 y aquí vamos a ponerle un filtro desenfocar ese enfoque gaussiano ahora aquí vamos a poner en su modo de color perdón en su modo o nivel 2 si ¿Sí? ahora vamos a hacer en aquí vamos a la ruedita y vamos a poner tono y saturación vamos a poner que solamente se cambie el esto de blanco si ¿sí? vamos a poner colorear y vamos a poner aquí en su modo 100% y aquí pone el código 240 ok, ya aparentemente no pasó nada muy bien, vamos a la capa número 2 pero antes de hacer esto primeramente vamos a aplastar, aplastar la tecla Alt y vamos a ponerle aquí así para que se haga una copia ahora vamos a ponerle en estas flechitas de aquí clic derecho, editar filtro inteligente y aquí le ponemos un valor de 6 ok, aquí vamos a ponerle Vamos a poner un estilo, un estilo de capa que va a ser resplandor interior, con su modo de difusión trama, opacidad al 75% y ruido 0%. El modo de color va a ser el código 4660D0, ok, y todo lo demás le dejamos igual. Vamos a superposición de degradado y vamos al modo de difusión aclarar, con su opacidad al 100%, en modo de, el Degradado va a ser lineal con los dos códigos que les voy a agregar: Va a ser el 8791F1 Y el segundo degradado va a ser el siguiente código El AAE1DA Ponemos OK Ahora vamos al resplandor exterior Y en su modo de fusión en superponer opacidad al 75% Y un ruido del 0% Aquí en el modo de color es simplemente un negro y todo lo demojamos igual. Ahora vamos a poner un efecto que es poniendo nueva capa. Vamos a nuestra botella de pintura, cambiamos aquí a color negro ¿ok? y vamos a pintarle todo. Ahora vamos a ponerle filtro, interpretar de estéreo. Aquí vamos a poner un brillo del 80% con un plan de 105 Y vamos a ponerle, normalmente viene así ¿sí? Ahora vamos a ponerle en el centro o lo que más podamos ¿Ok? Ponemos OK Ahora vamos a filtro, desenfocar, desenfoque de océano Y ahora le ponemos un valor de 9 ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle de normal a trama Aquí vamos a pulsar Control T y vamos a dimensionar eh, justamente que quede en el ojo, que será así con alt presionado vamos a igualar los dados de acá ya, muy bien ya que tenemos hecho esto, vamos a imagen, ajustes, tono y saturación vamos a poner coloreal, clicamos aquí y vamos a poner aquí en 85% y el tono de color va a ser un 240% Ok. Nos dejó esto. Ahora vamos a la herramienta de mover. Presionamos Alt y hacemos una copia aquí. Con esto logramos que este tenga el mismo tono que este. Ahora vamos a hacer, vamos a poner una capa nueva y en la descripción de este video va a estar igualmente los dos archivos que puedan descargarlos. Vamos a archivo, colocar el elemento incrustado y vamos a una luz, sí. Vamos a esta luz ponemos ok y aquí en el modo de fusión no va a ser trama sino aclarar con esto logramos que solamente el fondo desaparezca y el LED aquí permanezca ahora solamente falta control T, vamos a redimensionar un tamaño que nosotros consideremos muy bien, ¿sí? y lo dejamos aquí, al presionado lo redimensionamos un poco más y aquí ya tenemos un flare, pero falta ponerle el mismo color de las iris de los ojos. ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos esto? Si nosotros nos vamos a imagen, ajustes, aquí esto está bloqueado. Pero no se preocupen, vamos acá a la ruedita y vamos a ponerle tono y saturación. Aquí vamos a poner que solamente el flare cambie de color pulsando aquí, que será una máscara de recorte. Ponemos clicamos aquí en colorear y vamos a poner el siguiente código 180 y en saturación vamos a ponerle un 95% con esto logramos que esto si sí contraste con la luz que tenemos aquí ahora vamos a poner de, norma, de opacidad del 100% al 85% y con esto amigos hemos logrado nuestro cometido ojos fantasma así que ya saben, si quieren más contenido como este, suscríbanse, que les dejo aquí en la descripción de este video. Comenten, si es que les gusta, también dejen su poderoso like. Y ya saben, síganme en Pinterest, síganme en Twitter, Instagram, y Fanpage. Así que, bueno, conmigo es hasta la próxima. ¡Chao!